Municipios de Osto se quejan este martes por la contaminación de los ríos Semí y Nigua del referido municipio. De acuerdo con sus declaraciones, moradores corren el riesgo de contraer enfermedades, por lo que solicitan la intervención de las autoridades. Fíjate, los ríos de nosotros, tanto el río Semí como el río Nigua, que son los que pasan por el centro de la población de nuestro municipio de Osto. Están grandemente contaminados por las aguas residuales de nuestro vecino eh, municipio de Castillo. Todas las aguas residuales caen en el río Semí y principalmente en el río Nigua, donde la gente utiliza esas aguas para bañarse, corriendo el riesgo de enfermarse, eh, gastroenteritis, problemas de la piel... Sin número de enfermedades, hasta el cólera se coge por, por la contaminación de la heces fecales. De acuerdo con el denunciante, la problemática es una realidad que les afecta desde hace más de 10 años atrás, pero la misma continúa en aumento. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.